Voy un igual Que te pongas a lo mejor A mi madre yo le di un día Nunca más me vuelvo a enamorar Porque me ha causado mi herida No quiero